desgracia que se le tiran a los ríos señores la tierra ha tenido un descanso el planeta ha tenido un descanso como consecuencia de que prácticamente el mundo entero está en una especie de se ha paralizado todo y eso demuestra el daño que se le ha hecho al medio ambiente que se le ha hecho la cuestión de la respiración pero miren lo que sucedió ayer en la capital. Incendiaron el, el vertedero de Duquesa, señores, y en la capital se produjo una humerada que penetró en muchísimas casas, que es una amenaza para la salud de los capitaleños. Oigan qué país este, señores. Por eso yo siempre vivo diciendo que esto es una caricatura del un país. Esto no es un país de verdad. Porque... Usted se imagina que no haya seguridad para que un vertedero donde se va a tirar toda la basura que produce por ejemplo una ciudad como Santo Domingo no hayan manos criminales y desaprensivos como lo hay siempre en toda parte, pero que en los otros sitios hay régimen de consecuencias. ¿Tú sabes lo que significa? de esa magnitud, incendiado, el daño a la salud de los capitaleños, entonces agregado a este estado que está viviendo el país con el coronavirus, el problema que eso significa para la respiración, para los pulmones. Oye, eso es más grande este país, señores. Eso es increíble, eh, eh, lo, lo, lo, lo de este país. Bien, debo decirle que llegamos, gracias a la Junta Distrital de, de La Peña haciendo una gran labor en medio de esta pandemia comedor y cafetería Mikey de la Cruz va a abrir a partir del lunes de 7 de la mañana a 3 de la tarde vendiendo desayuno y vendiendo comida a partir del lunes Mikey de la Cruz está en la calle La Palma número 4 segundo nivel también llegamos gracias a Compraventa Félix del Popular Luis Félix ubicado en la Colón, esquina y ve frente al Cuerpo de los Bomberos. Compra Venta Félix del popular Luis Félix, ubicada en la Colón. No, en la Colón no, me mata Luis Félix, digo en la Colón. Jaime, ven acá, dice. Eh, eh, eh, eh. Compra Venta Félix está en la calle 5, número 16, a esquina y media del Cuerpo de los Bomberos. Doctor Edgar Peralta Yoni, Centro Médico doctor Ovalle San Francisco, esquina y Centro Médico Siglo XXI, el hogar de su salud, emergencias, resonancias magnéticas, imágenes, laboratorio y otros tantos servicios. Todas las especialidades están en el Centro Médico Siglo XXI. Duarte 25, esquina La Cruz. Diputado Juan Comprés de la Fuerza del Pueblo. Ferretería Gama, ferretería Gama en horario corrido de 8 de la mañana a 6 de la tarde en sus dos tiendas, con precios especiales. También llegamos, gracias a constructoras y soli, que le quedan al ingeniero Amado Ten algunos apartamentos del residencial Marco I, que está ubicado en la urbanización Carmen Añigo. No. para más informaciones pasen por la 27 esquina arriba, edificio Tuana, segundo nivel. Diputado Olmedo Cava, romano del Partido Revolucionario Moderno. sí aumentaron la gasolina, yo lo lo tenía anotado aquí, yo pero en medio del desplome señores es que este gobierno eh, no, no, pero oye, eso no es lo grande la burla y lo que da risa lo va a coger a risa señores porque ¿y qué va a hacer uno? Eh, eh, esta gente se burla de este pueblo ellos aumenta la gasolina a dos pesos y pico el, el, el, el, el petróleo desplomado y le bajaron 20 cheles al galipado de petróleo en de cocina 20 cheles le bajaron o sea, eso es lo que da risa para que usted se ría y yo me ría Vente y chele le bajaron acá Una odisea hizo el gobierno Una, una hazaña hizo el gobierno Miren señores Entonces este, Otra información Todos los alcaldes Del PRM Que han tomado posesión En los diferentes municipios En las diferentes ciudades una gran mayoría, señores, están denunciando que le han dejado los ayuntamientos quebrados, con una deuda altísima, con los vehículos destruidos. Es como si fuera un ciclón batatero que pasó por esos ayuntamientos. Miren, es de Santo. Bueno, Carolina no ha dicho nada porque David Collado. Era del mismo partido y Carolina sustituyó a David Collado. Lo mismo que Zinquió sustituyó a Ledi aquí. Ellos no han hablado nada. Pero miren, el de Puerto Plata dijo que le dejaron una deuda grandísima y el equipo de transporte destruido. Manuel Jiménez dijo que le dejaron más de mil millones, mil trescientos millones. El de Santo Domingo este. El de Aso enseñó de, de, vehículos destruidos. El eh, eh, oh, eh, eh, de Puerto Plata Roquelito Él se dijo, ese dijo que el, el desastre de Puerto Plata Que le dejó ese alcalde Es una cosa increíble Pero es más Peligroso de todo, señores La denuncia más grave De todas esas denuncias La hizo el nuevo alcalde De Santo Domingo Oeste lo que es espera y esa área. 3 millones. ¿Eh? millones. Tú estás loco. Todos los cuartos del mundo. No. Oigan, ¿cuántas botellas? Dice él. Eso es una cosa grave. El, el antiguo alcalde, que era el único que había sido alcalde desde que esa comunidad, que era todo de la capital, la hicieron... Eh, provincia y la dividieron en tres municipios Santo Domingo Este Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste que es la parte de aquí de Herrera del 9 por ahí oigan dice ese hombre José Andújar, el nuevo alcalde que ese síndico que duró 18 años él duró 12 años y su hijo Francis, porque el hijo fue también alcalde que fue un desastre también, y en su momento lo denunciaron. Eh, su, su hijo Francis duró, eh, Francis Peña, duró seis años. 1.300 personas, oigan esto: 1.300 personas cobrando sin trabajar o sea, okay, ya. Y de las 1.300, dice el actual síndico, hay 300 que viven fuera del país, señores. Ese, ese, ese ayuntamiento debe de ser investigado hasta las últimas consecuencias en todas las profundidades 300 gente cobrando en ese ayuntamiento de Santo Domingo Oeste que viven fuera del país ¿cómo puede ser? ¿y cómo puede ser eso? y con una deuda altísima óyete la partidocracia que ha gobernado este país y que ha dirigido las diferentes instituciones de este país han este es el país más rico, señores. No lo han podido acabar este país de tantos robos, de tanta diablura que han hecho estos jodidos sindicatos, estos jodidos senadores, estos jodidos diputados. Con las raras excepciones, tengo que decir. Con las raras excepciones. Es un saqueo que han hecho del erario público, tanto lo de gobierno central como lo de la, la sindicatura y, y las demás instituciones. Mira, ahí dice la Cámara de Cuentas.